Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, aprovechando los calores veraniegos esta tarde he estado cazando entre la curva del cazador y el ascenso del peregrino consiguiendo dos diamantes. Espero que disfrutéis de los lances tanto como he disfrutado yo y sin más preámbulo comenzamos. Perrete y yo estamos aquí en la curva del cazador, he escuchado ya la llamada de jabalí, vamos a utilizar el reclamo a ver si nos contestan. Vamos a mirar ahí en, en el sembrado Mira, ahí vemos uno, un nivel 2 A ver si hubiera algún otro Vamos a ver Mira, ahí vemos otro Mira, un nivel 5, un nivel 5 Vamos a llamarlo Vamos a ir acercando Vamos a ver la distancia Lo tenemos allí se nos ha quedado mirando, viene para acá, vamos a coger el 30-06, apuntamos, tiramos y disparamos, ha caído, ha caído, le hemos dado el doble pulmón seguramente o corazón, ha caído y vamos a, a recuperarlo, vamos a ir corriendo, no nos importa que, que el otro jabalí nivel 2 haya salido huyendo, Atravesamos el sembrado, vemos ya la presión cinegética Perrete viene al otro lado, cuando estemos más, más cerquita ya le, le diremos que lo busque. Ya nos va subiendo la, las pulsaciones. Venga, perrete, búscalo. Vamos campeón. Que lo tienes allí, que ya vemos el contorno cien. Ya ha llegado perrete y vamos a recoger nuestro jabalí. Nivel 5, ya me llama Perrete, diciendo que lo he encontrado. Vamos a ver. Un diamante, 148, efectivamente. Un muy buen impacto, la verdad que es un animal bonito. No tiene mucha puntuación, pero es un diamante. Ahí Perrete no, no reclama la atención. Vamos a, a elogiarlo. Y os pondré donde ha sido abatido. Veis aquí en la curva del cazador. Ahí ha sido abatido nuestro jabalí y vamos a mirar por los climáticos por si vemos más animales en el horizonte allí tenemos una hembra tenemos otro macho no está mal ahí vemos a otro mira, otro macho con una buena puntuación seguramente no, nos va a dar un oro nos vamos a arreglar con el solo king a más de 300 metros respiramos y disparamos bien le hemos impactado y vemos que ya ha caído vemos que ya ha caído y vamos a a recogerlos no, decimos al parte que pero no, no no va a encontrar nada a esa a esa distancia de bueno, la carrete vente conmigo vamos para allá que nos vamos a pegar una una buena carremita seguimos atravesando el sembrado no sé qué, qué estará sembrado aquí pero bueno es una zona de de caza como, como otra cualquiera, menos mal que no destrozamos la, las plantas, porque cuando vamos vamos cazando en la época de, de caza, cuando vamos a la caza menor, evitamos cazar en, en zona de siembra por el daño que podamos hacer. Seguimos corriendo, ya vemos la presión energética, ya vemos como la presión se nos pone roja, nuestro corazón se se acelera las pulsaciones no la presión pero bueno vemos cómo se nos pone coloradito y vamos a ver si, si encontramos a nuestro animal nos estamos guiando por los gps y luego ya iremos a a Perrete que que busque busca pero carrete no parece que no, que no encuentra nada vamos a acercarnos a donde estaban los dos los dos corzos la hembra y el macho y luego iremos hacia hacia la izquierda para recoger a, al otro voy a ver si veo alguna huella no, no han, han salido mega perrete búscamelo vamos campeón a ver si me lo encuentras escuchamos la llamada de advertencia. no nos busca nada perrete mega Vamos campeón, vamos a mirar con los climáticos. Nada. Vamos a seguir corriendo hacia el centro de la, de la marcha de presión energética, que allí estará nuestro nuestro corzo. A ver si Perrete no lo encuentra y si no lo tenemos que encontrar nosotros la antigua con con nuestro GPS. Venga, Perrete, ella está cerquita, búscalo. A ver, Perrete, sigue buscando. Ya sale corriendo, ya vemos el controlocían de nuestro, de nuestro cuerpo. Mira qué bien como viento se ha quedado, un oro 72, muy bueno, una muy buena distancia más de 300 metros. que hace un disparo bonito animal lo vamos a, a disecar que me ha gustado la cuerna y continuamos cazando escuchamos ahí una llamada de una liebre a ver si tenemos suerte y la y la podemos ver cogemos nuestros prismáticos y vamos a ver si sí, mira ahí está ahí está la liebre corriendo vamos a hacer el disparo con, con la escopeta a ver y... bien ha caído ha caído nuestra liebre la verdad es que un lance muy bonito un triple lance son son las jornadas de caza de, que me gustan que va todo seguido venga ferrete búscalo no que tenemos que andar, buscar huellas que también es interesante y bonito pero estos lances así me, me gustan mucho una plata la verdad que, que ha sido un lance muy, muy muy muy bonito y vamos a seguir cazando vamos a ver el horizonte ahí vemos una hembra de corzo Seguimos mirando, seguimos mirando, no vemos nada. Así que iremos, ahora nos dirigiremos hacia arriba, hacia el ascenso del peregrino, a ver qué, qué encontramos para allá. Vemos por un lado, no vemos nada y continuamos con, con la caza. Estamos en lo alto del ascenso del peregrino y vamos a buscar animales entre el follaje. Vamos a ver ahí tenemos un ciervo, vamos a ver vaya, un, un legendario espero que no sea un troll tiene de árbol lo vamos a ir desplazando para ver si le podemos coger la paleta la juntamos, la gira y disparamos le hemos impactado, sale corriendo vamos a seguir le vamos a ver Vamos a ver si corriendo, pero acaba caer. Ya ha caído abatido, o sea que hemos tocado Sumul. Yo creo que le ha un poquito alto, pero bueno, lo hemos tocado. Espero que no, no nos penalice. pues hemos tocado también la vértebra. Salimos corriendo. Ya vemos ahí el contorno. Y vamos a, a recogerlo. Escuchamos otro ciervo pero no. Vamos a recoger este nuestro, a ver qué puntuación tiene 153 80 un oro raspadito, pero es un diamante, tiene una cuerda equilibrada Y hay por Dios que no, que no lo he desecado, lo he perdido Bueno, en fin, os voy a poner el mapa Veis allí donde ha sido abatido el jabalí, el corzo, la liebre y aquí donde ha batido el ciervo